Realmente la, la víctima da los detalles y según lo que ella me cuenta o nos cuenta, eh, el sujeto entró a la oficina a firmar un recibo como de, de rigor de la dieta, entonces con la misma arma de, de reglamento la escopeta procedió a intimidarla, a amenazarla y la trancó en el baño y, y le dijo que le diera todo el dinero que había allí, entonces procedió ...regularmente a salir y dejó la escopeta en el lugar de, de donde guardan ellos sus armas. Comúnmente, entonces el seguridad de adelante no se percató... ...porque total, un compañero de él y esas cosas. ¿Emprendió la huida? Eh, sí, se fue. Se ¿Eres fue. empleado de Sí, empleado... ¿Empleado eh, privado? O, o sea, eh, no, no, es una compañía que brinda servicio a, a nuestra compañía Certi y Darloteca. ¿Cómo se llama esa compañía? Déjame, el nombre de, de eso, una compañía de Puerto Plata ellos. ¿Le han dado algún tipo de respuesta a ustedes? ¿Ellos ya tienen conocimiento de lo ocurrido? Sí, sí, se está investigando, está todo bajo investigación y, y están haciendo un buen proceso de investigación. Ellos, para dar con el paradero de, del sujeto, se llama Gaby, Gaby, Gaby de los Santos. ¿Qué tiempo tenía él como vigilante ya? Como unos cinco o seis meses, algo así. dónde, cuánto, fue Alrededor de 900 mil 423 pesos, todavía habría que, que calcular, usted sabe. ¿Él lo hizo solo eso o le estaba esperando a otra persona, terminó con otra persona? Según cuenta el seguridad del frente de, de la agencia, donde está el frente, como que hubo otra persona que lo esperó en un motor CG. Bueno, ¿Alrededor de qué hora ocurrió esto, más o menos? Alrededor, eh, según me cuenta, alrededor de las 7 y 29, pues, mientras... Ella me llamó a alterar, entonces cogimos todo el mundo, usted sabe, para allá bueno, y todo. ¿Dónde está ubicada esa, esa banca? En, la, en una agencia de loteca, en la Castillo con Libertad, número 89. ¿El ¿Nombre tuyo?